Una pregunta amigo, con todo el respeto que se merece. Buenas tardes. ¿Apoya usted a los venezolanos? Daniel, Somos venezolanos, venimos a Venezuela, varios compañeros venezolanos, profesores, y estamos trabajando aquí con mucho cariño y humildad como venezolanos. Y promocionamos lapiceritos humildemente para que te motives y nos den la mano amiga como profesores. Entonces nosotros promocionamos la parejita de uno en tres y los dos en cinco para que te motives y nos brindes esa mano amiga. Porque la vida no es la compra, sino el apoyo. Es para que te motives y nos eches la, la manito a los venezolanos. Pues y gracias por tu mano amiga y, y ahora por Venezuela de todas maneras. Vivimos en hoteles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 Pues fue la mejor idea, para no trabajarle a nadie y que nos estén corriendo de, de, de, de los sitios o que nos llegue inmigración y nos, nos, nos retire, nos lleve a Venezuela otra vez donde está esa crisis pues decidimos vender la lapicero por nuestra cuenta que es algo que no molesta ni, ni, perjuda, ni, ni perjudica a nadie, ni nada es un, solamente un bolígrafo que vendemos y lo hacemos con, con la voluntad y pues con la mano de Dios para que la gente nos ayude eso es todo sabemos como 20, 30 que estamos vendiendo lapicero por la, por la situación que nos encontramos hoy en día. Y estamos trabajando en la mañana, en las tardes, aparte de las lluvias que nos caen, los aguaceros, pero lo hacemos humildemente como cualquier venezolano. Pues. No puedo hablar más de nada, sino que no hay dinero, está, la economía está por el piso, no hay trabajo, ya los sueldos no alcanzan para nada. Eh, la comida está muy costosa, sumamente costosa. Eh, hemos, nosotros hemos tratado de llevar una.. hemos tratado de llevar en Venezuela el dinero a que nos alcance, pero ya no da abasto. Estos son 100 bolívares venezolanos, como pueden ver. Esto aquí en Colombia no vale nada. Antes tú con esto comprabas tú, comprabas un kilo de arroz, un kilo de harina pan o menos, variante antes menos. Eh, compraba insumos, pues verduras, con esto podía, podía comprar verduras, este billete es nuevo, este billete lo que tiene en, en, en, en Venezuela ya tiene ya como cinco meses, cinco meses y no vale nada, para pagar un pasaje te sirve nada más estos 500 pesos, estos 500 bolívares y esto ya no te sirve para nada, ni para comprar un caramelo, aquí le dicen dulce, chicle, y esto no vale nada que haya en Venezuela. Mientras que la gente nos apoye y nos siga dando su mano amiga, nosotros mayormente podemos seguir vendiendo y si sí nos alcanza para los gastos de nosotros y para mandarle a Venezuela, a, mandarla, a mandarle a la familia pues, venezolana, a los que están necesitados más que todos, que nosotros trabajamos para, para ayudarnos pues, unos con otros. Venezuela no se va a quedar así nunca. Esto va a cambiar tanto un bando como para el otro. Esto va ser, tiene que equilibrarse Venezuela.